Con La risa que se Ay Dios mío, detrás, perdón. Detrás de sí, cámara, sí, otro programa interesantísimo también, analizando temas y por supuesto lleva que la alegría Disculpe. nos invada para, para, es lo importante, sí, sí. la alegría que nos invada la vida, porque estar triste es muy penoso, con se contagia también. En la segunda entrevista formal tenemos con nosotros, como le habíamos dicho al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Maestro William Hernández, está con nosotros. Hay denuncias y una problemática que sigue permaneciendo en el Ministerio de Educación. Él viene a abordarnos con nosotros en este contexto en que ahora se están evaluando, Uh, eh, otra vez, y que hay denuncias también del proceso de que ha sido irregular, hablando a los actores principales, a los docentes. Buenos días, bienvenido. Buenos a días, mañana. profesor. No, buenos días a ustedes, gracias por permitirme llegar a todos y cada uno, y con Francia decirle que el gran poeta fusilado por los nazis, Yuli Fusil, demócrata, un comunista, en 1942, decía que por la alegría de vivir y claro. siempre viviré por la alegría sin claro, la alegría no, no hay nada, no nada. <risa> en la vida así es, así es. Y esas son de las cosas Excelente. que están bueno eh, cómo está la, la situación actual aquí si en En no el día marco? de ayer un maestro es director denunció públicamente por las líneas telefónicas de este programa que lo comparó con un desorden y que no ha podido hacer evaluado Asexar a la plataforma sexar. desde enero pasado es decir, desde diciembre pasado Novie fue la última, noviembre. noviembre, a la fecha, no se sabe de la evaluación. Él fue benigno, con la explicación de resolver, un tollo, es un caos, peor que todo eso. El sistema educativo va como el cangrejo hacia atrás, lamentablemente. La inversión del 4% bajo la política y la visión que hay en el actual gobierno, y ya tenemos seis años de gobierno, se han ido hacia la construcción y vender la imagen de que los profesores somos niñeros y niñeras, Chequen las imágenes que hay, los los de propaganda, porque no es publicidad, los de propaganda del gobierno, son para decir que el padre se puede ir tranquilo a su trabajo, porque sus niños están desde las 7 y media hasta las 4 de la tarde bien atendidos, con una... Con un desayuno que consiste en un pan, yo quisiera que los padres se vean, un pan diario. Y una Aquí estamos enfermando, enfermando a todos nuestros jóvenes porque es diario harina. Enseñándoles a hacer diabetes. decir que vamos a hacer diabéticos? Sí. No, claro. Y azúcar. Claro, claro. normalmente, azúcar. Toda, todos los elementos que tienen que ver. Y una lechita que comenzó de 12 onzas en el 2003. Un suero. Y ya está... En 6 onzas, 6.5 onzas Así que que de 8 es, o de, de 8. 6. Pero la venden es en la imagen como. La venden en la imagen. No, la venden en la imagen como de 10. Oh. Pero en el fondo es de 8 y el contenido tiene menos, no llena un vaso de 7 onzas. Chequenlo, por favor. Yo les voy a traer una muestra un día de esto. Y los panes que se dan, bueno, ustedes saben que lo que hay. No debe ser eso realmente el almuerzo. Y. La merienda, un nutriólogo en sentido general, que no han cambiado nada de eso. Hay tres días a la semana que el 50 o el 60% del almuerzo se cae, se cae. Porque el día que se inventan darle coditos con repollo hervido, salteado de repollo hervido, con zanahoria, los muchachos no lo comen. Eso es camarones, los coditos. Camarones. Y los mariscos son... Un locrio de arenque que normalmente lo dan los miércoles. Entonces, eso se queda normalmente todo. Pero nada, eso son de las partecitas que es muy preocupante porque el niño no es verdad que va a estar, o los jóvenes adolescentes que van a estar adecuados y su mente va a estar, ¿qué voy a almorzar yo hoy? Pero, profesor. Si ¿Cómo no? Pero lo, lo más grave de todo es la parte institucional. Así como decía Francia, el proceso comenzó el 2 de noviembre del año pasado. De evaluación a los directores para no meternos en el tollo con los profesores, porque hay, aquí hay centros educativos. Le voy a mencionar uno uh -huh. solo: el Liceo Juan Pablo Duarte Nocturno del Ciruelillo. Uh -huh. 17 profesores sin los directores, el otro personal, docente de aula. 17, y los 17 sacaron la misma evaluación. La no, misma nota. La misma evaluación. Ay, ay, ay. Y le pusieron el mismo incentivo: con 2.257,30. Resuelto. Esa locura. Resuelto. Entonces, eso, eso no se cree. Pero aquí hay personas, bueno, aquí estaba el señor alcalde, una asistente de Ali Marlene, una estrella de estudiante, una estrella de profesora de inicial, que ha sido tomada como modelo a nivel nacional. Sus estudiantes ahí en Vista el Valle, en el fondo, en, en la escuela que está en Manhattan, sus niños han sido tomados como modelo cinco ocasiones en tres años que tiene esa niña. No la mencionan a ella, no mencionan el centro, pero sí mencionan a la dirección regional, ni siquiera al distrito a que pertenece, pero esa muchacha, excelente trabajo. Pero eso es no grave. ha habido forma de cómo la incentiven, la motiven, no estoy hablando en términos académicos. La visibilicen, tuvo, que se vea. Pero ella tuvo que pagar un posgrado que hizo. Tuvo que pagar una maestría y aquí se vende la idea de que ¿Qué? el Afocán tiene 20 mil vescas disponibles. Que Están vendiéndole a la población una cosa que pa, muchas veces a nosotros nos dicen, pero ustedes sí, hijo, ¿no es verdad? Es decir, fastidian a los profesores, pero es que nosotros es que estamos ahí y nosotros es que sabemos la falsedad del ministerio. Y a los mismos niños cuando salen con notas excelentes, yo tengo el ejemplo de mi hijo. Hubo predictor? que buscar una beca por otro lado porque no es posible. Y, y un fue muchacho brillante sereno. que yo lo conozco porque le di clase en el Politécnico y además es un, un brillante tirador de arco y flecha de mi asociación en términos deportivos. Yo uno de los más brillantes que hay, pero nadie lo reconoce. Entonces, nadie. ¿qué tiene ese joven? Alejarse muchas veces porque no encuentra el esfuerzo. Bueno... Tenemos un señor poderoso aquí, ¿no es verdad? Que puede que su hijo que su hijo hacienda. Pero muchos de, de nuestros jóvenes que están ahí, la en la no pobreza extrema, brillante, se frustran y no terminan, ni siquiera van a las universidades porque no pueden. No pueden pagar un pasaje de Vistel Valle permanente. Y aquí hay muchos jóvenes. Yo les quiero poner una tareita a ustedes y a los que me están viendo. La población dominicana en el último censo, que yo no creo mucho esos datos, pero vamos Estoy a asumirlo. Contigo. No 51,8 eh, hombres. Ganaron, y las mujeres, retan, por, ¿dónde están los por, jóvenes? Porque no usted ganaron. coge y hace un paneo en, en los centros educativos, en el Politécnico de 562 <ríe> estudiantes el año pasado. ¿Usted saben cuántas hembras había? 489. 400. Sí. Pero ¿y la equidad? La universidad de los hombres. es sobre el 60%. Eh, profesor, y en todas partes, los profesores, en las escuelas, opinión pública. Profesor, Pero es un caos lo que hay. Recientemente eh, un periódico de circulación nacional sacó a relucir un estudio sobre educación, precisamente hecho en los niños de 14 años de octavo curso, que ahora es el segundo de nivel eh, secundario. 16 países europeos, 3 asiáticos, 5 latinoamericanos y nuevamente República Dominicana viene a quedar en el último lugar. Pero lo, lo grave de esto es que se evaluaron 141 escuelas aquí en República Dominicana y 3.937 estudiantes y el 73% dice que el hombre es el que sabe y que si hay que darle golpe a la mujer hay que darle golpe. Y también el 70% dice que justifica una dictadura. Eh, si, si, si es por asuntos económicos y otro tanto por ciento cercano casi al 70 también dice que se debe de administrar eh, un gobierno eh, rudo y rígido, no entiendo ¿qué es lo que estamos educando entonces en las escuelas? La cultura de la guerra, de la violencia lo que está preconizado desde el Estado lo que vemos, lo que asumimos pero usted no está viendo que ahora el año escolar aquí puede peligrar que mañana nosotros los profesores nos vamos a integrar a la docencia, porque es un mes de vacaciones a los profesores, dice, no es verdad, y que dos meses, aquí, tres meses. San Francisco San, o El país no. Provincias, hermanas Mirabal y Duarte, 10 sesionales con un problema de intolerancia. Y oiga eso, un, el 56% dice que acepta la corrupción. yo lo Puede ser eh, creíble, porque yo no sé quién maneja eso, institución. Esto, esto lo hizo, esto lo hizo el, el Instituto Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS. No, yo lo vi el y estudio, el, el, pero y, yo no yeah. creo mucho en, en muchas cuestiones que hay ¿Quién está detrás? Sí, de ¿y firma. quiénes pueden estar detrás? Tú sabes que aquí hay muchas porque situaciones. Tan en bajo país. nivel de conciencia como que... No, el bajo costado. nivel de conciencia yo lo concibo. Yo lo concibo porque... Y lo genera desde el Estado. Se ha porque mira el cambio, mira el cambio de, el de imagen de del Patricio. Eso no nos puede tomar a nosotros. ¿Por qué estamos educando en la escuela con, con unos eso. niños que piensan así? ¿por lo, que, lo que se está educando es eso. La cultura de paz que no están vendiendo no existe. Porque hay una intolerancia, hay una centralización. El Estado, a través de educación, plantea la descentralización. Nuevamente, Pero usted sabía que trasladar un maestro de la escuela, para ponerle un ejemplo, de la padre Berea, a la de al lado, la Manuel María Castillo, hay que mandar a la capital a solicitar un permiso. Nuevamente le echan la culpa a los maestros. Claro, porque nosotros somos el, el, la, la parte mala, el niño Entonces, malo. ¿cómo? Pero discúlpame, Francis, uh -huh. ¿ustedes saben cuál es la inversión del sector privado en educación? El 0.001%. Uh -huh. 23 centavos de cada peso es la inversión en conocimiento, en científico, en estudio. Los Mentira. profesores a nivel universitario, lamentablemente, no desean capacitarse ni se están capacitando. ¿Qué producto está saliendo como magisterio? ¿Qué puede hacer un profesor si usted coge alguna muestra en universidades, sea pública o privada, la del Estado o privada, que te están dando las mismas fichitas hace cinco años? Usted coge, si usted tiene hijos medio adultos, cogen un material de práctica ahora, y cogen un material de práctica hace cuatro años es exactamente el mismo, hasta los ejercicios son Maestro, iguales, que y el volver, mundo ha ten, cambiado tendrás que volver porque se quedan muchas cosas pero quiero que un minuto por favor resuma ¿cuál es la situación? ¿por qué peligro el año escolar? que se ha anunciado el ministerio que in, iniciaría el 20 de agosto bueno el 20, yo decía que mañana nosotros debemos integrarnos a las aulas comenzar la planificación y todo eso tenemos dos casos que aquí ha sido visto, en noviembre no, septiembre 12 del año pasado suspendieron al director de la escuela, Eugenio María de Hostos, el Aguazo, Francisco uh -huh. Guzmán. Una situación, alguien hizo una cuenta en Facebook, se demostró en la policía, en el departamento eh, determinante de eso, que era falsa. El ministerio nunca ha venido. Ayer me dijeron que vino, andaba una comisión después de tantas situaciones a investigar después de 10 meses por las denuncias que hay y la amenaza que nosotros hemos hecho, y se puede llamar así. Lo segundo, en Villarriba, el ministerio en, febrero, en enero nos pagó seis días después de lo que debiera acordarse. A nosotros nos pagan entre el 24 y el 26, pagaron el día 2 de febrero. Y el país entero despacharon a las 11 de la mañana para que los profesores salieran y los que mm -hmm. viven en campo era. ¿qué sucede en Villarriba? Una ambulancia que venía, desechando un hoyo, se llevó una niña. O sea, prefirió irse encima de cuatro jóvenes, hirió uno y mató lamentablemente una niña. Suspenden al director un accidente que ocurrió dos kilómetros después de la escuela de Chiringo, Máximo Mercedes. Nunca ha bajado una comisión a investigarlo. 2 de febrero hasta acá, más de siete meses. Se ha estado reclamando cinco visitas a la dirección regional, siete al departamento legal de Santo Domingo y cuatro veces ayer fue la última el señor gobernador. Nada valido para que se investigue. Nosotros decimos, si no restauran esos dos profesores, si no los posesionan, no va a haber talleres de ningún tipo en las dos provincias, porque no hemos hermanado los 10 sesionales, hoy podrán ser ellos. Acuérdense que en julio del año pasado fuimos 9.983 profesores en el país, cancelados injustamente. Se decía que éramos botella quedaron 322. Pero no han revisado las botellas de los distritos. No han revisado las botellas de las regionales. ¿Las hay? ¿Cómo que si sí las hay? Por botellones y galones. Ay, todos, Dios los, Dios. todos los antiguos directores regionales. Pero ya no existen profesores que viven en el extranjero y cobran que aquí. Existen, cobrando. mi hermano, todavía. Ay, lo que Dios. pasa es que son amigos del partido de gobierno, tienen un senador, un diputado y los protegen. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hacer un nuevo llamado. Resuelvan, señores de educación, después de... 10 meses suspendidos y otro profesor máximo en Villarribas, después de 9 meses, no hay investigación, no hay nada que justifiquen por qué ellos no están asumiendo sus roles. Permítanle eso. Además, otra cosa, ¿cuándo es que va a haber concurso? ¿Cuándo van a nombrar a aquellos profesores que ganaron? Tenemos dos años sin concurso y sin nombramiento. ¿Es uniformes nuevo se van a aplicar para ahora? Nosotros esperamos que sí. No han dicho nada Pero a nadie. La, no sé cómo va a vender. 20 para la distribución a nivel nacional. Ellos o, la hay van, tiempo. o la van a distribuir. Ellos hay tiempo, semana lo después. Es, lo que nosotros no sabemos sí. cómo va a ser sí. la talla. Lo que sí sabemos es que hay más de 70 millones en comisiones de un famoso 10%. Porque la inversión en estos sueltes, que yo no sé, va a ser un desorden. Porque el muchacho tú lo identifica con su ropita, de lo claro. que sea. Pero ahora con un suerte de un color lo va a tener cualquiera. Ah, que va a tener un distintivo aquí en el pecho. En el pecho. Pero ¿y después? No, no. Es difícil es la situación. Discusión. Y eso es lo de menos. Porque lo que nosotros queremos, deseamos, es la formación y la calidad académica que no existe en el ministerio. Hay un currículo que nadie lo conoce. Yo le digo, nosotros los profesores no conocemos ese currículo. Y la moral y cívica que se ha estado dando, se está dando moral y cívica, pero es un carácter neoliberal. Y ahí viene también parte del contexto. No se está hablando de valores en lo que se da como moral y cívica. Lo que se está De hablando derecho es, usual que conocimos. Correctamente, Francis. Lo que se está hablando ahora es en qué grado el hombre puede superarse económicamente. Como y no. Eso, no no es moral. eso no es moral. Mm -hmm. Eso no es moral. Gracias William Hernández, gracias, gracias, presidente Elizabeth. de la Asociación Dominicana de Profesores. Nos vamos a una brevísima pausa. Retornamos para el cierre del programa. Quédese con nosotros.